Ahí se la bebe, ahí se sí ahí se la bebe, no la bebe. No se <risa> Señores, el Carnaval de Santiago va con gente o sin gente, ¿Eh? ahí está, Medios Unidos del Cibao anunció que el próximo mes se celebrará el Carnaval de Santiago 2021 sin público y con una reducida participación de integrantes en comparsa, cada comparsa, el evento será realizado exclusivamente para la televisión, con una producción variada cada una de sus, de sus entregas. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales notaron que en el mismo anuncio del carnaval participarían 300.000 personas al tiempo, que destacaron que será el único carnaval del país mientras de Santo Domingo La Vega ha sido suspendido. ¿Eh? Yo, pie, yo pienso que... No, no, no, no. Yo pienso, mi opinión sobre esos Soporte, que debe ser de todas, del país entero, no la comparsa tener, no cada quien. No debe tener Santiago otra llave para cuando en los otros pueblos se cierran, ellos sí, no se puede. Debe no, ser, no, no, no, no. Oye, mira mí, mi pensar, mira mi pensar. No, no, mira mi pensar, como La Vega es el epicentro del carnaval en este del Caribe, en este país. Se debe hacer, en una opinión mía personal, se debe hacer elegir comparsa, uno lado de cada pueblo un grupo. De cada pueblo un grupo. Y nombre esta vez y no claro, representando Claro, representando la ciudad cada vez. ¿Cuántos grupos que hay Macorí? No, no, sacar uno. Oh, no, no, no. Una comparsa. No, que cada cabeza de grupo, cada directiva saque sí. grupo y ponme el grupo de, de 56 San Francisco salgan para el pueblo donde vayan a hacer eso. Claro, claro. Y que la cojan dos o tres y vayan en nombre de claro, la vega. Claro, sí, en nombre va, de la vega, así mismo. Y el otro nombre mismo. de Santiago y este es el nombre después de... Y así, sí, sí, y Por van de otro. otro lado. ¿A va a salir grabar? ¿A dónde va a salir aquí? aquí. ¿A dónde? Aquí hay tanto mascarado... Hoy, Aquí hay tanto mascarado que yo no me sorprendo nada. No, mira, mira, debe ser así. De cada pueblo, un grupo, para que todo el mundo esté feliz. No de, no de un solo lado y los otros cerrados. No, como es televisivo, cada domingo se elijan claro. diferentes comparsas para que el público y los amantes del carnaval se sientan conformes. Porque pues, no hay una hay cosa hay más guerrillera que, que, que, que los carnavaleros. Uh -huh. Son guerrilleros y deben... De, deben eh, la cultura un saludo a, a, a, los, a los traidores del cual pertenezco Soy traidor por sangre. No, cada quien, cada pueblo, comparsa, aquí, Geguelo Paulino, un saludo, hace un buen trabajo en cuanto a comparsa se refiere. Y muchas personas, aparte de él también, por él es el más reconocido, que pueden hacer una comparsa y representarnos dignamente claro. eh, donde se vaya a efectuar eso. A coger la cabeza Claro, eso, claro sí porque eso es el ayuntamiento. El Domingo lleno, hoy, va, fulano, fulano, fulano, en cada pueblo, todo el mundo pendiente claro. en su casa, tranquilo el carnaval. Que den la vejiga, lo den a los camarógrafos. ¡Vejiga, vejiga, vejiga, vejiga! ¡La, la, la, Los camarógrafos, y a la otra molla. Le dan ahí le dan Un tiro le da. Un tiro le da, fulano. Oye, yo ahí lo vive, lo vive. Ahí es que gata, ahí es que gata. No, no, no ahí es que gata. ¿Eh? <risa> no, no, ahí es que hay gata. Ahí es que gata.